2 y 3. Y aquí seguimos, una vez más, incondicionales aquí contra viento y marea y calor, agradeciendo ese apoyo, en este caso, a mis tíos Buences y Cortes, porque han aportado ahí sus ganas y su esfuerzo de que tengamos un buen disco. Y de aquí a nada veremos a sus tres hijos correteando ahí con las camisetitas de bostock Y nada más. Que seáis buenos y lo paséis bien. Y estudiad mucho. Y que muchas gracias por vuestro apoyo y que ya nos veremos prontico. Y mucho Adiós.